Pues si te cae toda la comida de la boca. Uy, ¿Sí? qué guapa su flequillo, qué largo. Te voy a quitar esto más. ¿no? Así que se le cae todo ya. Pero no os preocupéis que esto es para cepillarla y que ella esté tranquila y todo Sí, ella tiene, que venir... tiene que venir Patri a arreglarle sus muelas eh, pero como o está sea, tan abandonadita y tan delgada estamos dejando que primero ella coma, se adapte, nos conozca. Lleva muchos años así, o sea, no le va a venir ahora de unos días. Esté tranquila, y esté bien. Eh, para la visita de la Vete y arreglar esa boquita, ¿verdad? Está muerta de hambre. Está muerta de hambre, o sea, ve comida. De hecho, llegó y... y como que no nos tenían cuenta y tal, y ahora enseguida nos busca, nos relincha y... ¡Eh! Para que le demos comida, porque es que se estaba muriendo de hambre. Verdad, preciosa. Elena, sí. Eres muy bonita. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Sí! le flequillo más largo! ¿No te gusta que toquen ¿Verdad? ¿Sí? Súper bueno, súper bonita.